Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Ao Tennis 2 para eh, jugarlo de nuevo que hace ya tiempo, pero... ¿Y esta chica está de espalda? ¿Se ha bugueado? <risa> ¿Empezamos bien? Ojo, ¿esto es un bug o es que es así? ¿Es la primera vez que me encuentro un tenista dándome la espalda? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ya no me quieren. En fin, <risa> en serio, esto es increíble. Eh... Estamos aquí para jugar una partida individual, pero sobre todo también para... Voy a jugar con, con Kirgios, si lo encuentro, aquí está, ¿vale? Kirgios contra Nadal, por ejemplo, Kirgios contra eh, Fritz, podría ser bastante interesante, ¿no? Una comparativa entre estos, ya que ambos están en el juego, así que sí, eh, vamos a ello. Por cierto, en cuanto a equipación de Kirios es la misma. O sea, no tiene una segunda equipación, lo cual, bueno, pues es curioso. Y la verdad que estaría bien que le pusieran, a ver, una, una segunda, ¿no? En cuanto a, a atributos y demás, como veis, eh, velocidad, tal, saque... Podemos ver todos los atributos, por suerte. Así que saque tenemos 92. Vamos a ver cuánto sacamos de máximo y vamos a ello. Vamos a jugar eh, aquí mismo... Eh, ¿Esto cuál es? Pista aleatoria. No, el Mervum Pack... Park y Fast 4, por ejemplo, no sé muy bien qué es eso, pero vamos a ello. Tiebreak de 10, semi-pro, bueno, semi-pro ahora mismo y ya luego vamos aumentando la dificultad. Bueno, a ver, este vídeo lo traigo eh, y me pongo a jugar eh, porque, que por cierto, llevo 86 horas, creo, jugadas a este juego en PC, ¿eh? es una locura para mí, pero el caso es que, claro, quiero ver qué tal está este juego. ...ahora que tengo fresco el Matchpoint Tennis Championships... Eh, ...porque hay gente que está diciendo... ...bueno, es que es mejor que la Otenis, no sé qué... ...a ver, en cuanto a mejor... ...también es verdad que es una demo, ¿no? ...pero en cuanto a calidad y demás... ...joder, este ya tiene una presentación aquí en pista, ¿sabes? ...así que... Eh, ...no sé cuál es mejor... ...pero también el tema de... ...de la cámara... Eh, ...sobre todo en cuanto a, a la cámara manual... ...de repetición y tal... ...es la leche... El modo comunidad, el modo editor... Bueno, tiene muchas cosas que están bastante bien este juego, ¿no? En fin, ahí vemos la presentación. La presentación, bueno, es la misma siempre. No pasa nada. Y ahí va. Gráficamente también me parece mejor. Los personajes al menos se parecen más No sé, la verdad es que la gente que dice que este juego es peor No sé muy bien el por qué A lo mejor se refieren a que jugablemente eh, les gusta menos, ¿no? A mí jugablemente este juego ya sabéis que a mí no me tira casi nada Porque eh, de hecho, eh, bueno, es uno de los problemas para mí que tiene Es eh, el tema de la jugabilidad, el tema de apuntar eh, Luego el, los teletro... El, los teletransporte que hacen los muñecos... ...las carrerillas así también que hacen... ...son cositas que, que no me gustan... ...antes en su día, bueno, pues tenía... ...algunos problemas más serios... ...como, yo que sé, dejadas, globos y cositas así... ...que el muñeco directamente no iba... ...y tal, pero bueno... ...en fin, vamos a ello... ...pero joder, la presentación, tío... ...está, está bastante bien... Eh, vamos a sacar por supuesto... ¿Y por qué he elegido a Kirgios? Si es un tenista que no me gusta como persona Bueno, pues muy simple Porque quiero sacar fuerte Que no tengo ni idea de cómo se saca fuerte Pero vamos a intentarlo Vale, buena, he sacado 199 Vale, ya, bueno, pues algo más o menos decente, ¿no? Para Kirgios Ya que el saque, pues, podría estar por ahí 205 me es, es un sa... no sé, es un saque que tú dices, "Uy, pues tiene sentido, ¿no?" La dejada él tiene un efecto. A ver, uf, madre mía, sí que se me ha ido, ¿no? Ah, claro, estoy manteniendo pulsado en vez de soltar en el momento justo. Es verdad, este juego ya es más simulador, bastante más simulador que el Match Point, que ojo, no pasa nada, siempre lo digo. El Virtua Tennis, por ejemplo, pues, yo qué sé, es menos simulador, entre comillas, entre comillas, o sea, el gameplay es más estilo arcade, pero, jolín, a mí me divierte más, me gusta más, y aparte de que es mejor. Y otro, pues, por ejemplo, con el Mario Tennis 6, a mí no me gusta el juego, o me gusta, pero sin más, mejor dicho, y, y habrá gente que le encante, ¿no?, ese juego. Y ojo, el juego está muy bien. El Mario Tennis. Ah, eh, no, no suelto en el momento. Y es que me cuesta. Me cuesta. Porque estoy más pendiente de dónde apunto. Que eh, de soltar y todo el rollo. He suelto Spin 4, por ejemplo. O muchos otros juegos. Lo hacen muy bien. Porque el apuntado. No tienes que. Moverlo y arrastrarlo Hasta que llega, no, no, no si, Directamente, si tú con el joystick Apuntas hacia la derecha eh, superior Izquierda, eh, perdón <ríe> Hacia arriba, derecha Vale, eh, pues ¿Llegamos? Llegamos, pues eh, directamente Pues directamente apuntas ahí, ¿no? O sea, si yo con el joystick eh, Apunto en diagonal, significa que estoy Apuntando, ¿dónde? A la esquina, ¿no? Pues eso, prácticamente. No tener que mantener el botón hacia la derecha y hacia arriba hasta que el wow. indicador se vaya para allá, ¿no? Simple, eh, es como más fácil y estos juegos son como más difíciles y más. Y, y para mi gusto, peor. Joder, pa Pablo, mm, es, no vea si estoy fallando, ¿no? No vea si estoy fallando. Por cierto, ya me ha ganado un, un primer eh, set. Y creo que es a 4 Si no, me cago en Panini Pues... 2-0, ¿no? Exacto, 2-0 Habrá que espabilar, ¿no? Vale, buen saque Otra vez Es que mantengo pulsado Me cago en Panini Saque a 216, ¿eh? Vamos a ello Vale, abrimos bola Ahí está No, otra vez Es que mantengo Ay, qué manía Ay, qué manía. Venga, va, ¿eh? va, va, va, va. Vamos. Saque abierto. Buena, va. Vale. Reventamos ahí la bola. Nos invertimos. Le he dado a invertir. Sí, se ha invertido. Raro, pero al menos se ha invertido, ¿sabes? <risa> Bastante raro. Pero se ha invertido. Y eso, pues, como digo, mola. Bien. Ey, ha llegado. Vale. Ahí ya no llegas Muy bien Venga, venga, venga Remontando, eh Remontando, gente Buen saque Buenísima Buenísima también Esa larga Y el liftadete Muy bien, muy bien Además, al menos los botones funcionan en este juego, ¿sabes? O sea, le hago un cortar De momento no me ha hecho nada raro Ya sabéis que yo soy muy pesado Y cuando a mí algo no me No me, no me funciona ...incluso en el Toy Spin 4, 3 o el que sea... ...o God of War, ...lo comento... ...si hay un leve error... ...buena esa... ...ahí está... ...podemos ver la repetición... ...ya de paso... Eh, ...este juego a mí me encanta... ...y no sé si será de los mejores... ...pero tiene una... ...un tema de pisadas el juego... ...o sea de, de, del muñeco pisando la bola y tal... ...de hecho mira... ...podemos ver la repetición así en un momento... Este juego, por cierto, estaba gratuito, ya no sé si lo sigue estando, con el PlayStation Now. Aunque, claro, ahora han cambiado las cosas, ¿vale? Tenemos una cámara libre donde la podemos situar, por ejemplo, donde queramos. Y, eh, bueno, vamos a situarla un poquito... Eh, es que no me acuerdo de nada. Aquí, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y entonces se queda la cámara, ¿no? Y rotamos sobre ella, ¿vale? Fijaos el tema de los pies, ¿vale? A mí me mola mucho. ¿Vale? O sea, los desplazamientos y demás Están súper bien Súper, súper, súper bien eh, ¿Cómo puedo bajar? Ah, mira, sí así, así, así Así, así, así, así ¿Lo veis? Fijaos O sea, están muy, muy bien Me parece brutal en, en este juego Venga, vamos, dale, dale, dale, dale Ahora saca él Y no sé si saca todo el rato ¿O qué? Porque yo he sacado bastante La verdad es que... No sé muy bien cómo va. Entiendo que es llegar a 4 o al mejor de 4. Buena esa. Vale, habéis visto, ya, ya he espabilado. ¿Lo veis lo que he tardado? Y claro, me he desincronizado por completo. Eh, lo que he tardado en apuntar a la derecha. Porque he cambiado de decisión en el último momento. Eso lo puede hacer un tenista perfectamente. Buena. A ver el cortado ese. El efecto también de la bola me gusta bastante Se me ha ido, tío Qué lástima ¿Lo veis? Pero sé por qué se me ha ido Es lo bueno Vamos Buena Ahí lo tenemos Uf. Vale, estupendo Genial me hace mucha gracia las, man las manos de los muñecos Porque son un unas pedazos manos Unos puños cuando levantan las manos <ríe> Me hace gracia Ahí tenemos la repetición Buena repetición Para ver el winner Buena Perfecto Vale, pues ya, ya lo voy pillando, gente en cuanto, en cuanto me centro un poquito Ya lo voy pillando Vamos a intentar subir a la red. Bueno, vamos a ganar este primero. Bien. Lo ganamos. Igualamos dos iguales. Y ahora vamos a subir a la red. No sé si hay un botón específico para subir a la red. Eh, vale, apuntado tal, saque, saque cortado. Vale, y, y lo otro. Juego general. Ok. Plano tal, dejada, RT... Vale Y no hay nada, ¿no? Reacción positiva, negativa, vale No hay más nada, RB más L Vale, ok Muy bien, vamos a ello Estupendo Ahí lo tenemos Los golpes en la red son un poquito Rápidos, ¿no? Algunas veces A ver, podemos subir Ojo muy mal, Pablo Venga, subimos de nuevo, ¿eh? Va, va, va, va, va, va Vale Buena esa Ahí ha llegado, como veis Cuando parecía que no iba a llegar, pues... ¡Eh! Pega el acelerón, ¿no? Pega eh, el impulso, el impulsito Vale, ganadores 11 a 0 ¿Vale? Terminamos de subir Baja, baja, baja, baja Y podríamos haber llegado porque los muñecos bajan bastante bien Perfecto Vamos a sacar esta vez A la T un poquito ¿Vale? Boleamos, le da con el cortado, gente Y no me lo ha hecho Y bueno, ese golpe es bastante raro Uy, uy, uy uy. ¿Lo ve Aquí ha habido Algunas cositas un poco Un poco un poco rarillas Un poco raro, mira, mira cómo le hemos dado ahí la bola había pasado ya completamente el cuerpo, creo, ¿no? En fin, ojo que eh, estamos para ganar, ¿eh? Esta realmente es una dificultad un poquito más fácil. Hemos sacado a 214. Y ya, ya estaría. Vale, vamos a intentar hacer alguna dejadita, algún globo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Creo que dejadita no se podía hacer restando, si no me equivoco. O igual sí, No sube, lástima ¿Cómo? ¿Cómo se hace la dejada? Ah, sí, con... Vale, es okay. que Le estaba dando a R1 Le estaba dando a subir a la red Es que soy un crack De ilésico perdido Vale, buena Uf, la que ha fallado la física de la bola, por cierto O sea, la física en cuanto a la bola en sí Rotación, efectos y demás Me mola un montón también de este juego Vale, intentamos pillarle el contrapié Dejadita de nuevo Ahora ha ido un poquito mejor Al cuerpo, porque somos queridos Y bueno La próxima vez le hago un globito no me ha dado tiempo, por cierto, de. O sea, cuando él ha boleado, no me ha dado tiempo de, de devolverla. No sé si ha sido por mi culpa, en plan reflejos, o directamente el juego. No la ha pillado, se ve ir para atrás y. Ojo, ¿eh? Vaya golpe complicado que acaba de sacar el colega. Vaya golpe complicado que ha sacado el colega, eh. Dos, tres. Vamos Si sí podemos hacer un resto Ganador Buena, llega Y ahí lo tenemos fácil Cortadito, fijaos el efecto Cortadito Buscamos el contrapié Buscamos el contrapié ya no busco nada Y bola fácil Y ahí lo tenemos Hemos ganado, ¿no? Pues nada eh, A ver, jugablemente Comparativa entre este y el otro Así, ¿vale? Eh, que lo tengo más o menos fresco, fresco de ayer Aunque lo jugué en Play 4 Pero bueno eh, Este juego está muchísimo Muchísimo mejor que la demo, ahora bien, cuando salga el juego será otra historia, ya haré un análisis, ya eh, diré las cosas punto por punto y haré comparativas con diferentes juegos también, vale, eh, así que nada, no sé a vosotros qué os parece, espero que os haya gustado, eso sí, yo creo que el match point en cuanto a online... Ahí va a ser... Es el punto fuerte, ¿vale? Eso está claro. Ya lo comenté yo eh, en febrero por ahí. Pero el punto fuerte del juego es el online. Vamos a ver qué es lo que hacen... Y si al final... Eh, es divertido jugarlo, entretenido y demás. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y nada, muchas gracias por verlo. Es curioso cuando tú pruebas un juego muy malo... Que luego juegas a otro juego malo simplemente... Y ese juego malo, que antes te parecía bastante malo, ahora te parece decente. ¿No? ¿Cómo cambian, no? Las cosas cuando uno prueba algo peor y tal. En fin, <ríe> muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.